Hola a todos, soy Rasby, he adelgazado un poco pero eso no es lo importante Lo importante es el tema que vamos a tratar El tema de los bots, que por eso estáis suscritos Así que vamos allá Me ha, me ha llegado un mensaje de uno De un usuario anónimo que dice que incluso los canales pequeños usan bots Sí, es un informe exclusivo que solo podremos ver en este canal Así que vamos a ver el vídeo, dentro Hola Rasby, te envío este vídeo porque... Un canal pequeño llamado TV3XL usa bots. Lo sé porque. Aquí tengo las pruebas. Vamos, a mirar, míralas. Sobre todo. Así que. Bueno, eso es todo. Ey, ¿qué pasa, pijano? ¿Re, me acaba de despertar. Eh, yo también voy a echar ¿Cómo va, el YouTube? Ve, ahí tengo el roba plan que está contando las visitas. Vamos. Ah, bueno. ¿Te enseñaré? Y así es como va guayando visitas, vull dir, va actualizando la página y vamos cuántas visitas están. ¿Qué hacemos? Bueno, ya lo habéis visto, es un sistema de bots algo manual, pero siguen siendo bots. Así que TV3XL, que solo tiene 125 suscriptores aproximadamente, usa bots y así que lo vamos a freír. Entrad en su canal y ponedle comentarios, bueno, no, eso no, eso más parece de play pero eso es otra historia, así que, bueno, eso es todo y GG.